Vine a este mundo sin nada, no más. Vine a este mundo sin nada, no más. Ese Tenía pantalones, comisiones, contraseñas, cantautores o valores No sabía que era fula inconsciente la malvina Oh Miguel. no sabía que era yo, tu mamá o oh, oh, no sabía que era yo, tu mamá oh, oh, Sacarse un diez ni decía la frase. Viste como es, era zurdo y derecho y ninguno de los dos. Y no hacía balance como iba. Mi vida social, Mi vida social. Mi vida social. Mi enterada que era la de presos singlas. Mi vida social enterada que era la de presos En esta sandía Y vine a ver cómo era la vida En esta sandía ah. No, no, no Colgaba con la tía, no, no Un de ¿viste como es? Ninguno de los vidas o sacarse un pie Pantalones, cinturones, contraseñas No me estado papá Noel No sé, pero media pinta es la lepre de del domingo, de pre, do, domingo, depre, del domingo.